Este vídeo es un remake, hice un y me lo borraron por copyright, así que eso son canciones de anime, openings de anime, que se aparecen a otras canciones o al revés. Y en YouTube Dobler, en la descripción, tendréis los enlaces para comparar. Empezamos con la que me olvidé. En 1998, Kowai Vibop revolucionó el mundo del anime por la época era el anime de mayor calidad todos recordaréis el fantástico opening de cowboy bebop pues Batman Batman, Breath and the Ball hicieron un pequeño homenaje mirad los colores son parecidos también está medio oscuro y el otro también es estilo minimalista y eso es parecido y es del 2008 10 años después. Curioso, ¿no? Juzgadlo vosotros mismos. Seguimos con otra de la lista. Quizás mi sentido auditivo no sea el más desenvolupado y puede que no se parezcan en nada, pero yo las escucho parecidas. Es el caso de el opening de Otena y la canción de Beth, Dime. Dime lo que puedo hacer, cómo te puedo tener Es mi vida sin sentido El siguiente es el primero que denunció este vídeo, el anterior Así, es la, la canción que denunció fue Don Diablo de Miguel Bosé Y el opening de La Ojina Y para despedirnos tenemos uno que es un poco trampa porque está en catalán, el opening que está en catalán y el otro no. Y bueno, uno es el opening de Kochikame y la canción original es Cuéntame. En uno dice que han conocido y el otro que han perdido la felicidad. Pero son. supongo que en la japonesa también lo dice, pero no lo sé. Uh, y el caso es que se parece un poco también el ritmo. Y una curiosidad. Esta si sabéis cómo se llama podéis decirla en, en los comentarios y así El anime es Lensman y el opening empieza Tun Tun Tun Tun y la... Después cambia un poco la... el ritmo pero me suena una canción americana o sí de los 80 que también hace este ritmo Si sabéis cuál es podéis decírmela Así que ya está na, na, na, na, na, na, na, na. Nanaranana, yeah! Nanana, yeah. Nanana, yeah! Vaya manera de cantar. Seguro nanana, que es un fanfarrón nanana. y nanana, tiene nanana, el Walman nanana, a toda pastilla. Nanana, Me nanana, llamo Quintaroé y tengo 25 nanana, nanana, nanana, años. Nanana, nanana, nanana, nanana, yeah.